Y después del bar, ¿lleva a Claudia a su apartamento? No. Mentiroso. Eres un mentiroso. Asegúrate que no te engaña. Llama a Polígrafo España.